Buongiorno cari amigo da Pablo, el giorno de hoy, un bellissimo allenamento, qué allenamento facho? Hoy vamos a alenar el agambe y el bicipiti y vamos a meterle en la pausa eh, ejercicios aeróbicos. Ahora, gambe, bicipiti y ejercicio aeróbico, tres ejercicios per el gambe, tres ejercicios per el bicipiti y, y en la pausa fachamos ejercicios aeróbicos. Eh, aeróbico que puede, puede ser eh, el salto la corda, el jumping jack, el burpee, el skip y lo importante es para este alentamiento, meterle la bolia, la motivación eh, vamos a iniciar con un poquito de, de, de movimiento en el posto, mueve un poquito le brazas, mueve las brazas, la esta corda acá, un poquito el baleto, mueve un poquito el bachino, el bachino, el bachino, cambio, cambio, cambio, cambio. Es así. E piego, salgo nuevamente, piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo, ok? Ok, gamba y bichipiti, si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, ayúdame a mejorar, a salir, me puedes echar en que tú comento, Ok, un poquito de corsa, corsa, en el posto así, corsa, uso las manos, uso las manos, ah, me concentro, me concentro, ta, ta, ta. ok, me muevo, me muevo, me muevo, braccio nuevamente, un poquito la gamba, vamos a hacer este. ok, cambio, cambio, cambio, cambio, gamba su, su, su, la... perfecto, detrás, Voy a iniciar con la corda. Vamos a saltar la corda por ahí 30-40 segundos. Si tú no hay la corda, me puedes hacer el jumping el ya. El jumping ya. Cosí, cosí reemplaza la corda por el jumping ya. Y después de la corda, vamos a iniciar con nuestro ejercicio. para pues la gamba, el gamba y el glúteo. Porque al final, cuando elaboramos la gamba, aunque elaboramos el, el glúteo. El giorno de hoy, por tanto, estos dos manubri. Si tú no hay un manubri, no, no te preocupes. Prende dos confesiones de agua, de una botella de vino, de late, prende el ferro, cualquier cosa que sea pesante. Si tú no te cuelo, va bien, fallo sin sacuelo. La próxima vuelta lo hacemos con cuelo. Tú metes el vídeo y, y metes el peso. El peso es muy relativo. O ni uno prende el peso que, que hay en casa o dependiendo de las condiciones. ¿no? Si tú voy el bichipiti más grande y grosso, metele un poquito de peso y la balsas un poco la repeticiones, ok, perfecto, vamos a iniciar con, con un poquito de, de, de la, corda, la corda vamos a saltar la corda por 35 segundos después de estos 35 segundos voy a iniciar con nuestros ejercicios per gamba y bicipiti ok, vamos a iniciar prepárate, prepárate, prepárate si tú cola no sabes saltar la corda voy a guardar, te voy a la echar en sopra como imparar a saltar la corda okay. Perfetto. Preparate. 3 2 1 via. Ta, ta. Li. Piano pianino, piano pianino, piano pianino, ta, ta, ta, ta, ta, ta. 1 2 rilassate, rilassate, rilassate. Guarda di fronte. 1 2 1 2 1 2. Ta ta ta. Ta ta ta. ta, ta, ta, ta, ta. Tutte due i piedi, guarda tutte e due o oh, 1 2 1 2 come vuoi. Sei tu Libero, después lo que voy, lo importante es saltar la corda. Saltar la corda. Si tú no hay la corda como ha dicho prima, vaya el jumping ya. Qué bella jornada, oye, va el sole, va el sole. Prendo la vitamina. Ay, ay, ay. Ok, perfecto. Continuo ta, ta, ta, ta, ta. Lentamente, a tu ritmo. Chi, Okay. vamos vamos 10 en più 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 perfecto iniciamos con nuestra corta y sí. elaboramos el cardio ok vamos a hacer nuestro ejercicio de, de, de cambio vamos a meter vamos a meter el, el, el tapetino o la chugamano o cual cosa, ¿Por qué? vamos a iniciar con un ejercicio metiendo el ginocchio li. ¿Puedes guardar, ¿Puedes guardar, meto el ginocchio, meto el ginocchio, meto el ginocchio, ¿Qué voy a fare? inicio con la prima, uno, due, voy a hacer tres, tres escuotes profundo, uno, due, 3, extiendo nuevamente, cambio de gamba, cambio de gamba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, extiendo, llevamos 2, cambio de gamba, 1, 2, 3, ok, llevamos al cuarto, 1, 2, 3, due tre ta ta uno il quarto ta ta va uno due tre salgo e cento andiamo con il quinto dai dai uno ta, due va uno due tre Uh, cambio, cambio. Ok. Seis, vamos con el seis, seis, seis. Uno, dos, va. Uno, dos, tres. Ta, ta. Llamo con el séptimo. Uno, dos, uno, dos, tres. Enciendo. Vamos con el 8. 1. 2. Salgo, salgo. 1. 2. 3. Vamos con el 9. 1. 2. 1. 2. 3. Último, último, último. Último Córdoba. Último, último, raga. Uno, dos, va. Uno, dos, tres. Uh, Santa Madonna. Santa Madonna. El, el primo, el primo, el primo. Vamos a repetir tres vueltes. Ok. Adesso. Adesso. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer diez eh curve, curvi cipiti dopo le 10 curvi cipiti come questo è poco peso vamos a fare 10 piegamenti ok? preparati 3, 2, 1 1 via 1 piega il ginocchio, schiena diritta 2 3 4 5 sei, sette, otto, nove, ah, dieci. Perfetto. Continua, metteli. Dieci, dieci piegamenti, dieci, dieci, dieci. Dieci piegamenti, dieci, dieci. Ok. Dieci, tre, due, uno, via. Uno, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a meterle 30 jumping ya. 30 jumping ya. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, último 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uh, uh. Ay, ay, ay. Cardio, bicipiti y gamba. Podemos hidratarnos un poquito. Todo este esfuerzo vendrá pagado. Ah, me piace con sabor a limones. Ya sabes qué cosa es, ¿no? Con sabor a limones. Uh, uh, perfecto. ¿Qué fachamos? ¿Lo repito nuevamente? ¿O continuos con los próximos ejercicios de, de gambe y bichipiti Y después, iniciamos de capa. ¿Qué dite? ¿Qué dite? ¿Qué dite? ¿Qué dite? Ok, vamos a iniciar. Vamos a cambiar de ejercicio. Después iniciamos todo de capa, Voy a hacer un poquito de, de skipping. Vamos a hacer 30 skipping, así nos inventamos cardio. Después el skipping, y vamos a, a hacer eh, eh, gambe. Después de gambe, vamos Prepárate. 3, 2, 1, vía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dai. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uf uh, uh. Ah Anche io mi stanco Io mi stanco, pero cuando se si mola más, no se si mola más. Se si federan grandes resultados, fai estos ejercicios al menos dos vueltas a la semana, al menos por 3 4 meses y la junge otros ejercicios Manja bien, una buena ensaladina de polo, tono fruta seca bebe un poquito de agua, duerme bene. eso bueno, te ayudará. ok vamos a a hacer el gambe, gambe, gambe paso avante, paso avante, vamos a hacerle solamente solamente con una sola Ok, 3, 2, vamos, una sola. Vamos a poner así me guardate. 1, 2, y que 10. vamos a hacer 12. 1, 2, 3, 4, 5. La rodilla más va avante. 6, 7, 8, 9, 10. Que, la, que el ginocchio no supare la punta del pie. Tú siempre derecho va. 12, va. 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 1. En più. Perfetto. Perfetto. Che vamos a fare? Vamos a fare un po' di concentrato. De chipiti. Ta, ta. Preparate. Las gambe reposan, Riposan en las gambe. Los brazos son ya, son ya un poco... han riposado. Vamos a meter el, el tricípiti en esta posición. En esta posición va. Se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 1 in più ok perfetto andiamo a cambiare cambio cambio cambio cambio Cambio gamba cambio di gamba e cambio di piedi di de body, de body va si va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Un en più, okay, perfecto. Hacemos otro ya nuestro segundo ejercicio de gamba, segundo ejercicio de para el para el brazo. Adesso eh, pues vamos a hacer? Iniciamos con la corda eh, no después habíamos hecho el el ya, después habíamos hecho el el skipping. Adesso Vamos a, para pasar al próximo ejercicio, vamos a hacer un poquito de, de mountain climber, aunque elaboramos el abdomen mismo con el ejercicio. Vamos a hacer 30, 30, 30. Prepárate. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 in più 1 2 3 4 5 6 7 8 10 uh, 30 30 gamba pitchpiti e cardio ok una piccola pausa voy a hacer nostro terzo ejercicio di gambe en nuestro peso ejercicio de gambe voy a hacer un ejercicio combinado. ¿Cómo es más que combinado? O, oh, dos ejercicios en uno. Primero voy a hacer el estaque. Esquina directa, salgo, porto el peso al, al pecho y echando Un estaque y una escote o sentadilla en español. Ok, prepárate. ¿Cuánta vamos a hacer? Vamos a hacer 10 Ok. Ok, lo voy a hacer de frente, lo voy a hacer así, así guardate bene la posición de, del cuerpo. Ok, piedi a la extensa misura de la espalda. Voy a descender, descender. esquina derecha esquina derecha glúteo dietro salvo. Ta, al pecho. Uno, dos. Quattro. Cinque. Sei. Sette. 9, último, último 10, ok, a eso andamos con nuestro ejercicio para, para el bicipiti. vamos a ver, voy a basar el peso, el peso, el peso, el peso. Bajo el peso, tanto tu riposa Ok, voy a fare. Voy a procurar, hacer 10 con ogni. Con un brazo Va, vamos a fare esto, va 1 2 3 4 5 6, me puedes ayudar 7 8 9, 10 Tú acaso puedes meter el, el bichipiti Sopra el tablo Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Perfecto Ya habíamos hecho nuestra echamos nuestra prima serie, adesso eso, para una pequeña pausa, e iniciamos de capo nuevamente iniciamos de capo, vamos a iniciar con, yo voy a saltar la corda, si tú no hay la corda puedes hacer el, el jumping ya el jumping ya, o puedes hacer un poquito de, un poquito de corsa Ok, yo me hidrato, yo me hidrato. Y como inicio con la corda, si no hay la corda, tú puedes hacer un poquito de, de skipping, eh, corsa, mountain climber. Ok, iniciamos por la segunda serie. Prepárate. 3, 2, 1, vía. Salto solamente con uno. Como pues voy tú, como tú riescas.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 5 en pie 1 2 3 4 5 ok perfecto uso la uso la chucamano el tapetino lo que estoy en casa voy a así de lado así guardate otra angulación no tú lo, tú lo puedes hacer de frente en casa de frente En ginocchio, en ginocchio, en ginocchio. Se va. Esquina directa, pecho avanto como un caballo romano. 3, 2, 1, via. 1, 2, va. 1, 2, 3, exciendo. Cambio, cambio la salita. 1, 2. Uno, dos, tres, yendo, está, está, vamos con el terzo, uno, dos, uno, dos, tres, vamos con el cuarto, vamos con el cuarto, cambio, uno, ah, uno, dos, tres, Vamos con el quinto. Quinto cambio de gamba. Uno, dos, uno, dos, tres. Uh, con el sexto, va. No, sexto, lentamente. Uno, dos, uno, dos, tres. Vamos con el séptimo. Uno. 2, 1, 2, 3, voy con el 8, con el 8, con el 8, con el 8. 1, 2, 3, vado con el 9, vado con el 9, vado con el 9, 1, 2. 1, 2, 3. Último, último. Último, último. Ta, ta. 1, 2, 3. Oye. Oye no se esquerza, oye no se esquerza, se siente la fatiga, pero tú mai debe molar a la prima dificultad, debe stringer el dente, continuar y continuar, el secreto, la disciplina y la constancia, ok, cual continúa, curva y y piegamenti, ok, se si va, se si va, se si va. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, lentamente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dentro. Dai, dai! Ok, perfetto, perfetto. Piegamenti, 10 piegamenti, 10, 10, 10. 10 piegamenti, 10. 10, 3, 2, 1, via, via. Più chiuso, più chiuso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, en más Perfecto, perfecto. ahora voy a hacer 30 jumping ya. 30 jumping ya. Y hacemos una pequeña pausa. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 e avanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok piccola pausa piccola pausa e iniziamo con gambe uh. oggi Oye no se esquerza, oye no se esquerza Ah, perfecto En ah. este estamos haciendo una, una pausa activa ¿Por qué pausa activa? Riposa la gamba, labora el brazo, labora el cardio reposa el brazo, ahora es una pausa activa, siempre activo y firme ok, vamos a hacer el gambe, gambe, gambe, gambe, gambe voy a colocar una, una gamba avante, una gamba avante y se va, y se va 3, 2, 1, vía, 10, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 in più, 1 in più, perfetto, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, guarda che il ginocchio mai vai avanti, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1 en più perfecto Santa Madonna Santa Madonna ya brucha brucha brucha brucha brucha sirve el labor, serve no vamos a hacer concentrato concentrato uh. Uh. Santa Madonna madre de Dios nessuno te regala niente nessuno va vamos vamos vamos tú 3 2, 1, via, lentamente 1, 2, 3, 4 El gomito más lo separo del punto de sosteño 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 en más, 1, en más Perfecto, perfecto voy a cambiar de, de brazos, de brazos en español 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 último ok, perfecto voy a continuar tiene uno de bichipiti, de bichipiti, bichipiti, bichipiti. Te doy la pausa, te doy la pausa ahí. Tanto tú, tú para ir a la pausa, ¿no? Si aún no te has inscrito si a este canal, inscríbete ahora, inscríbete. Lácime tu comentario. Ah, con un solo brazo. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tú con a casa lo haces medio, lo haces su, su un tablo, su cualquier cual cosa donde puedas meter el, el, el gomito de sosteño así se concentra più, più labor. Va. Uno, 2 tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 9 10, 11, 12. Ok, echamos la, pausa. Pa echamos la pausa. E iniciamos nuestra última serie con Mountain Climber. No, con yo con eh, Mountain Climber, sí. Lo voy a repetir 3 volte Tú acá se lo fallan que 4 voltios. Cosí, lo fíjate al N-medio. Mountain cliver, mountain cliver y mountain cliver, mountain cliver Mountain y nos queda mancando uno de gambe. Mountain cliver, 30 mountain cliver, 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, ay, ay. Nos queda mancando uno de gamba que no le falta. El que era stacky y espote. No Iniciamos con skipping. Ok. Si sí va, si sí va, si sí va. Si sí va. Sí va. Se va. Te fue hecho así de lato. Va. 3, 2, 1. Vía, va. Está. Y salgo. Yendo. 1. 2 3 4 5 6 7 otto nove dieci uno in più ok perfetto Vamos a hacer la última serie. Última serie, última. Última. Última. Pico la pausa. Inicio con. Con Skippy. Echamos 30 Skippy. Y finalizamos con. Con el que queda mancando. Ah, 60, ¿no? 60. 60. Si tú estás haciendo esto, seas una persona vincente. Vincente. Que no muela mai. A la prima dificultad. Si tú voy a lograr cualquier cosa en la vida, debes de hacer un poco de sacrificio, porque así lograrás todos tus tu, tu, objetivos. Objetivos en español. ¡Ah! ¡Ah! ¡Inscríbete! Activa la campanita. Les recuerdo, en mi canal, puedo guardar una playlist donde es eso: pectoral y brazo gamba ejercicio aeróbico ejercicio con la corda, ejercicio con el esté ejercicio para espalda ejercicio para el abdomen así cuando te vas a alinear tú prendes el ejercicio que sea más a para ti aunque principiante moderado e intenso ok vamos a hacer nuestro último esfuerzo nuestro último sacrificio nuestro nuestra última oportunidad de rehúnger un objetivo de salir en la montaña de arribar el primo Ok, prepárate, prepárate. Vamos con el skipping, vamos a hacer 30, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uh, uh. Prende un coccino di aria, prende un coccino di aria, prende un coccino di aria. Ultimo sforzo, ultimo. Questo è il che mi fa morire, questo è il che mi fa morire, questo esercizio. Fa caldo, fa caldo, fa caldo sacando pagando. Madre de Dios. Mira que estamos en otoño. Estamos en otoño. Y ya casi invierno. Ok. Prendo el. Prendo el, el manubrio. en ginocchio, en ginocchio, en ginocchio. En ginocchio. 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, echando, voy con la segunda, 1, 1, 2, 3, ok, vado con la terza, 1, 1, Pado con la cuarta, uno, dos, tres, Vado con la quinta, uno, dos, tres, dai, asiste, seis, seis, seis. Séptima. Uno. Uno. Dos. Tres. Ocho, ocho. Uno. Dos. Tres. Nueve. Uno. Dos. Tres. Dai, raga. Dai, raga. Esto es lo más difícil, pero dai, uno, dos, tres. Uno. No se mola mai. No se mola mai. Continua Curve y Con 10 pigamante Piego el ginocchio Abro piedi A la misma de la espalda Contraigo mi abdomen Se va 3, 2, 1 Via 1, 2, 3 4, 5, 6, 10 ¡Dale! ¡Dale! ¡No puedo más! ¡No puedo! ¡No! ¡Andamos! Cuando se muere un cabo, cuando se muere un tubo, se continúa. Dai, continua. Dieci piegamenti. Dieci, dieci. Dieci, dieci. Dai. Dai. Tre, due, uno. Via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ok. Uh. Ah. Ai, ai, ai. a fare vamos a fare 10 mountain climber no 10 no 30 30 jumping ya e iniciamos con gamba ok 30 jumping ya 30 30 30 prepárate 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9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 Ah, solo para una... arruinar fuerte como te ok eh, con las gambe con las gambe. Uh. gambe con las gambe con las gambe andiamo 3, 2, 1, via da 1 2 tre, quattro, cinque, sei, sette, uno in più. Ok. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, Okay. Sí, que... Concentrado. Concentrado. Concentrado. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok, scambio di braccio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. 9, 10, no, mancano 2. Mancano 2, 1, 2. Me están llamando, me están llamando. No puedo responder, no puedo responder. Ok, Ahora Vamos a hacer skipping, skipping por 30. Oh, ok, prepárate. 3 dos, uno, via. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sete, ocho, nueve, diez. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sete, ocho, nueve, diez. en più, 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuatro, uh. continúa. Estaqui, estaqui y suote. Y por último, bicipiti. 60, uh, ¿no? 60, 60, 60. Ok, si sí, vamos, última fuerza, última fuerza, última fuerza, 3, 2, 1 y ya, 1, 2, 3, 4 5 6 7 Último. Okay. Por continuos. Mi chipito Voy a dar unas pico variaciones al último ejercicio que estamos haciendo con pues este ejercicio que estamos haciendo con un con un peso voy a hacer los drayatos drayatos también podemos podemos modificarlo modificarlo. Pablo, de cuesta forma. José. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 la gente de pensar, dirá, Pablo, por lo menos te en pie. No es lo exceso, porque elaboramos diferentes ángulos, diferentes angulaciones. Se va. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo con tú te tuve el peso. Tú te duves, tú te duves, Tú te duas. Escucharte en te doy la schiena. Meto el peso. Adesso. Tutti dura la vuelta. Tú te du va. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 en más ok perfecto y finalizamos con un poco de corta vamos a hacer 35 segundos, 40 segundos de corda y finalizamos, gambe, bicipiti y cardio. Continua, continua, continua, continua. tirar la corda si estoy capaz uh. por el día de hoy finito gracias veramente a todas las personas que se han alenado conmigo Tú y con este esfuerzo vas a ver grandes resultados. Seis valiente, seis fuerte, seis un guerrero, seis un gallo, seis un caballo. Vamos a hacer un poquito de stretch. Piego la gamba de dietro, escendo lentamente, cambio. tu encrocho y echando sin pegar el ginocchio. cambio ok, subo la gamba cambio ok, Dietro la gamba perfecto, cambio Movei okay. um pouquinho no um gatinho, de piede. la espalda, avante Su en yu brazo avante cambio dietro perfecto, perfecto por el giorno de hoy, habíamos finito miles y miles gracias a tutti y las personas que que se alejan con físimas y gracias veramente. Todo lo que falló hoy, domani se verá De cuore, Pablo.